¿Cómo están? cómo están, cómo están, cómo están, traders, traders. Actualización del NZD Franco a todos los del canal de YouTube. Voy a estar haciendo actualizaciones semanales. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, vamos a empezar. Es un par que ya filtrado que ya he analizado de manera profunda. También recuerda que lo he, lo analizo dentro del canal privado, tanto el canal premium como el canal elite para los traders que decidan tomar la Mentoría personalizada, recuerden que es una mentoría personalizada donde ustedes reciben todos estos análisis, pero ya con los indicadores más avanzados y con la estrategia mucho más avanzada. Entonces vamos a irnos a nivel mensual rápidamente y vamos a entender esta estructura que nos está presentando aquí el mercado. Si yo me voy aquí, acá hay una gran oportunidad de negocio. Simplemente ustedes ya saben que hay que ir a las temporalidades mayores y mirar la tendencia mayor. No importa la estrategia que tú manejes, simplemente va a ser mucho más efectiva si buscas un par que tiene tendencia mayor. Entonces vamos a ver el impulso, el retroceso a nivel mensual, impulso, retroceso y el próximo impulso. Ahora está haciendo el retroceso y podría venir un próximo impulso hasta esta zona de aquí mira la fecha en la que nos encontramos actualmente para que veas el análisis cuando lo, lo realicé. si estás viendo el video mucho después entonces vamos a evaluar también que después maneja impulsos de casi 400 pips el mercado mírenlo aquí a 475 es decir que digamos en una semana en esta vela semanal pudimos haber trabajado con 300 pips a la baja y en el próximo impulso, esta semana, por ejemplo, ya cuando se libera el precio bien, bien, 363 pips. Entonces, aquí estamos buscando un pos posible movimiento de unos 400 pips en una semana, en una semana. Eso es, la, eso es lo bonito de encontrar el momentum del mercado y eso es lo bonito de coger mi mentoría personalizada. Me puedes contactar aquí abajo por WhatsApp, miramos tu caso, miramos cuáles son tus metas financieras, mejor dicho, hablo contigo personalmente a ver cómo te puedo ayudar, ¿listo? Entonces me puedes escribir aquí abajo. Entonces podemos ver entonces que el mercado está saliendo de esta zona de aquí, donde el precio podría ser ba seguir bajando. Entonces yo marco esta zona de aquí, voy a seguir así subiendo actualizaciones así dentro del canal, ¿listo? Entonces no olvides darle también me gusta y compartir con aquellas personas que estén buscando un trade esta semana la próxima porque mucho ahorita mucho el mercado por lo menos de forex y también de los índices está lateralizando mucho y yo les aseguro que muchos de ustedes que no conocen esto van a estar perdiendo dinero esa es la idea de estas actualizaciones totalmente gratuitas para ustedes listo me voy a semanal encuentro que acá está dibujando el patrón M de no mames Sí, pero ustedes saben que yo no creo en los patrones. Simplemente hace parte de que está creando un alto mayor que es el alto mensual. ¿Listo? Si tú manejas los patrones, bueno, es tu problema. Pero simplemente yo lo entiendo como un fractal que se está moviendo a nivel mensual. ¿Listo? Entonces ya entiendo, voy a marcar esta zona con la que se está topando el precio y voy a marcar la próxima zona. Zonas de posible retroceso a nivel semanal. Entonces aquí ya lo está tocando, posiblemente haya un retroceso hasta esta zona de aquí y luego quiera bajar, ¿ya? Eso es lo que hay que tener mucho, mucho en cuenta. No es que ya llegó a la zona, porque miren cómo cerró esta vela de aquí, cerró sin cuerpo, es diferente a la vela que cerró con cuerpo que era esta. Mira la semana pasada cuánto hizo el mercado a la baja, 115 pips. 115 pips Entonces yo me voy a ir a diario ahora Y miren la ESMA de 100 Que está por encima Tanto a nivel mensual A nivel semanal Y a nivel diario ya se está yendo por encima ¿Listo? Entonces aquí podría ser un retroceso diario Y subir Entonces vamos a buscar una zona Para nosotros poder Buscar Esa posible entrada esta zona de aquí me gusta mucho. Esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque está detrás de la ESMA de 100. Así de simple. Entonces ahí es donde podríamos esperar. La reacción para luego ir a buscar en temporalidades menores de H4 y H1. Que Ustedes ya saben que todo eso lo voy a estar haciendo seguimiento dentro de mis canales privados de trading. Tanto el canal Elite como el canal Premium, el canal Premium es para las personas que quieren ir suave, que no pueden pagar todavía la mentoría personalizada que doy dentro de mi canal Élite. ¿Listo? Entonces, aquí es donde podríamos estar buscando ya la entrada para manejar un impulso sí, intradiario, ir trabajando ese intradiario como por tres días, por toda la semana, para que me entiendan, unos 186 pips. ¿Listo? Es así de simple, traders. Así de simple se hace una actualización del mercado. No tienes que perder tiempo con formas, con los patrones, sino que simplemente entender cómo está haciendo sus impulsos y retrocesos. Miren que yo dibujo aquí esta zona donde hizo el retroceso, pero miren que perforó eso que le llamarían techo. Lo perforó y lo perforó mucho. Lo perforó por, vamos a ver cuántos pips. Por casi 200 pips. Por eso es que yo vuelvo y les digo. Que el mercado no funciona. De manera muy estructurada. Sino que él tiene sus engaños. Miren donde hace la mecha. Ya marcó toda la vela. Y miren dónde hace la mecha. Entonces aquí voy a dibujarlo hasta aquí. Ahí está. De hecho voy a traer esta zona hasta aquí. Miren ahí la confluencia. Ahí ya empezamos a, a mejorar el análisis. Ya. Acá simplemente estamos buscando la estructura institucional del mercado. Fíjense que si yo hago un backtesting atrás, esta es la zona donde hizo el retroceso, se convirtió en piso, lo que se convirtió en techo, lo que era un piso, ¿sí? y luego cayó en impulsos y retrocesos. Y cada impulso mensual en un mes movió 200, 264 pips. ¿Listo? Entonces, traders, Miren cómo funciona la estructura del mercado. Obviamente puedo traer esta esta zona de aquí. Y ahí puedo entender por qué lateralizó tanto el precio. Todo esto son engaños y es lo que yo les enseño a evitar. Recuerda también que todos los que entren al canal Premium van a tener toda la parte fractal. Van a tener actualizaciones constantes porque es un canal privado para ustedes. Y también, asimismo, los que entren al canal Elite ya van a tener la estrategia mucho más avanzada y van a poder ganar un 5% de rendimiento mensual sobre la inversión. Yo me voy a encargar de eso. Yo les voy a dar un 5% por su inversión para que ustedes puedan ganar mientras que aprenden, mientras que afianzan más la estrategia, mientras que aprenden a ser pacientes y van a recibir todas las actualizaciones. Todo eso lo encuentras aquí abajo. Me pides, me escribes y yo... Pues, miramos tu caso, como te digo, y dependiendo de lo que tú quieras escoger, si quieres escoger la personalizada, pues vas a tener acceso a este, que es uno de los servicios más avanzados. Ningún banco te brinda un 5%. Si tú vas y buscas en Darwin, tampoco te brindan un 5% de rendimiento mensual. Y esto es asegurado, porque yo lo hago con mi cuenta de trading. Es asegurado para ti que quieres irte al siguiente nivel. ¿Listo, trader? Un abrazo, no olvides contactarme, dale like al video, suscríbete y nos vemos próximamente.